Esta noticia parece como cuando uno estaba en el colegio, que todo el año se portaba mal, todo el año desaplicado, sin hacer tareas, sin irle bien en las evaluaciones, haciendo caso omiso de lo que mandaban. Y llegaba el final de año y uno esperaba pues de que izara bandera y le diera medalla de honor esperando esos resultados. Así está pasando con esta noticia como es el caso de Venezuela ante la ONU la gente me causa curiosidad que hay muchos que están aterrados por qué no pasó, incluso los del mismo régimen de Maduro están eh, como ofendidos, ustedes se acuerdan por lo menos lo que pasó con el periódico El Nacional, que Diosdado lo sacó corriendo y se quedó con el edificio porque dijeron de que él era un bandido, de que él era un narcotraficante hombre, si... Las estadísticas dicen eso, si las noticias dicen eso, si tiene una orden de captura por la Interpol a nivel internacional, ¿cómo se le llama a un señor de esos? El hecho de que sea el segundo en el chavismo en Venezuela, el, que, el segundo al, al mando, el segundo con más poder y el, y el duro del PSV, eso no quiere decir que no sea un bandido. Porque independientemente a que sea un ejecutivo, que sea un gerente, que sea el dueño de una empresa Si comete delitos y roba es un bandido Y exactamente pasa aquí Todos se quedan aterrados de que por qué pasó eso Pero vuelvo y digo, todo el año se portaron mal No hicieron las tareas, no fueron a clases, no presentaron exámenes Y pretendían que a final de año les dieran medalla de honor y les dijeran pasaron el año Pues es absurdo y aquí en este momento se sabe que Venezuela bajo el régimen de Maduro están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, están siendo investigados por los derechos humanos y con una serie de denuncias de todo lado, sobre todo por delitos de lesa humanidad, de antes y de ahora, porque es que, que es lo más tedioso de todo ver que... Los están investigando por eso, pero al día de hoy siguen cometiendo más crímenes de lesa humanidad. Y aquí se ve clara muestra de lo que pasó con el general Baduel, que esa es una marca insignia. Clara muestra de lo que está pasando con Javier Tarazona. Clara muestra de muchos que han, han muerto sin prestarles eh, una ayuda humanitaria, sin dejarles ver un médico, sin derecho a una defensa. Pues blanco es gallina, lo pone, se frita y se come. ¡Listo! Esa es la realidad. Les cayó como un baldado de agua fría. Eso sí lo sabemos. El régimen de Maduro no se lo esperaba. Por eso me digo, me causa curiosidad de que ellos no se lo esperaran. Perdió una votación y Venezuela quedó por fuera del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Listo. Fin de la sesión. Quedó por fuera. ¿Por qué? Ya lo vamos a mirar acá. Esto es algo muy importante. Como era claro y era de esperarse además... Con la actitud del régimen de Maduro sobre el todo en el tema de delitos de lesa humanidad que no solo se cometieron sino que se siguen cometiendo es un, un duro golpe para el régimen chavista que pretendía mantener su vacante pese a la oposición de múltiples agrupaciones que condenaban la represión sistemática en el país Chile y Costa Rica se suman al cuerpo por mayoría fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile y Costa Rica Al imponerse a Venezuela que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe Aquí ustedes se van a dar cuenta que hubo un descontento muy grande a nivel internacional y a los y a nivel de los mismos votantes donde pedían que a Venezuela no se le tenía que dar esa oportunidad porque sería celebrarle lo que están haciendo, las barrabasadas que están haciendo y los delitos que están cometiendo con aquellos que no comulguen como ellos. Entonces aquí es donde la cosa se pone un poco tensa y vamos a mirar cómo se manejan las votaciones y... Además por la gran diferencia que perdieron Es, es bien interesante esta parte Porque yo, le, yo les digo Eso se veía venir Que ellos en este momento lo miren con asombro Eso es otra cosa Esto es interesante Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Leen like Activen la campanita de notificaciones Compartan con sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios seguimos aquí siendo los número uno, los de las noticias frescas de Venezuela y el mundo y ante todo hablando con la verdad sincera amarillista, que de pronto choquemos con algunos sí, que de pronto les, cae, les caemos mal a muchos, sobre todo a los chavistas. Pero aquí estamos diciendo lo que está pasando, no lo que ellos quieren que nosotros mostremos, no, lo que realmente está pasando. Por eso el que ustedes se mantengan allá, nos hagan así, nos hagan así o hagan su comentario, no importa. Lo importante es que estén ahí, al tanto, porque gracias a ustedes seguimos siendo los chismosos del paseo. Luego de la votación unánime, la candidatura chilena Oígase bien, obtuvo 144 votos, la costarricense 134, 10 menos de él. Mientras que Venezuela solo obtuvo 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió el total de 14 miembros del órgano con sede en Ginebra ...para el periodo 2023-2025... ...me causa curiosidad que ellos estén extrañando... ...cuando ellos están cometiendo atrocidades... ...están cometiendo barbaries... ...están haciendo cosas que realmente... ...lo que están afectando es al pueblo venezolano... ...y por ahí derecho a los países circunvecinos... ...con sede en Ginebra... ...el Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 países... ...que se eligen para mandatos de tres años... Y desde su creación ha sido a menudo criticado por dar cabida a estados con historiales muy dudosos Por eso era que Venezuela creía que de pronto dentro de esa patraña que hay ahí Dentro de esas disfraces que hay ahí en, en los acontecimientos Creyeron que de pronto tenían una vacante ahí Pero es muy difícil, ¿no? Por eso... Y otros motivos muy relevantes, Venezuela quedó fuera del Consejo de los Derechos Humanos. Actualmente Venezuela en el Consejo optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra. No se les olvide que, como les decía yo al comienzo, esto no es una cosa que es que me cae mal maduro o es que no voy con el chavismo. No, es que estos son, estos son varias entidades, varias ONGs, que han mostrado y están hablándolo a grito entero lo que está, las barbarias que están pasando en Venezuela y que ellos mismos pidieron eh, varios grupos votar en su contra por el historial de represión del régimen de Nicolás Maduro luego de tantas denuncias por parte de civiles, militares, ONGs, activistas, derechos humanos, entre otros el vengativo ataque de Venezuela contra los críticos del gobierno hace que el país no sea apto para la membresía del principal organismo de derechos humanos de la ONU Señaló en un comunicado la semana pasada Luis Charbonneau, director para Naciones Unidas de la organización con sede en Nueva York También se había considerado que elegir a Venezuela supondría dar una bofetada a los millones de venezolanos que sufren de abusos de los derechos humanos y a los millones más que se vieron obligados a huir de este estado fallido. Porque vuelvo y digo, si esto fuera un grupito pequeño de 2, 3, 5, de pronto 10, 20 personas, pues la cosa sería diferente, pero... Ya miramos que estamos sobrepasando los 7 millones de migrantes venezolanos, vemos eh, que hay más de 350 presos políticos, vemos que eh, no se puede hablar, no se puede opinar y vemos que cuando se va a tratar de hacer unas elecciones libres, entonces se colocan las trabas, se colocan las condiciones. El TSJ es totalmente chavista, la fiscalía es totalmente chavista, los jueces son totalmente chavistas, el Consejo Nacional Electoral es totalmente chavista, de manera pues que nadie puede opinar ni decir nada al respecto. No olvidemos que Javier Tarazona, cuando se sintió atacado por la misma Ejecin fue a colocar la denuncia de que pedía respeto para él porque lo estaban acosando, lo estaban hostigando, ¿y qué hicieron ellos en respuesta? Para la cárcel, donde ya lleva más de un año y hasta el momento no se le ha hecho un juicio legal con unas pruebas que dicen tener pero que nunca las muestran. Recordemos que el mes pasado la misión internacional independiente de la ONU para Venezuela acusó a la inteligencia civil y militar de ese país, Sebin y la DGCIN respectivamente, de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política mediante un modus operandi de abusos dictado desde el más alto nivel no olvidemos que en noticias pasadas hablamos de que un militar decía que las órdenes las da directamente maduro y él decía cuánto maltrato y cuánta tortura debería dársele a, ese, a la persona que tuvieran en, en ese momento para torturar o para acechar está claro estas son las calificaciones obtenidas en el lapso de el último año o de los últimos años y realmente no pasaron la prueba. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.